Hola, soy Francisco Piris, eh, delegado de comercial de Coloplas Urología Intervencionalista de Madrid. He estado en una sesión en un curso del doctor Antonini, eh, con cuatro casos, eh, muy rápidos todos, unas cirugías eh, muy limpias, eh, extremadamente precisas, y bueno, pues las cirugías han sido un éxito. La técnica es una mínima incisión suprapública a través de, de aproximadamente 4 centímetros, a través de ahí se les han implantado el depósito y también los cilindros, y simplemente eso, luego un drenaje y ya está. 20 minutos y concretamente uno tenía un, una complicación de peroní, que ha sido moldeada y ha sido muy rápido todo.